Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos hoy 26 de, de abril en este encuentro, en el encuentro digital de la plataforma 360. Um, el título que hoy presentamos es relacionado a un trastorno muy prevalente en nuestra sociedad y especialmente en los, en, los, en los adolescentes y adultos jóvenes con mucha distorsión en el ámbito social, familiar. Lleva por título aspectos claves del trastorno límite de la personalidad y enfocaremos las necesidades, las implicaciones y las intervenciones en el trastorno límite. Mm. Sabemos que el trastorno límite afecta a, una, a un 2 o 5% de la población adulta. La sintomatología supone para la persona dificultades, como hemos visto, en la regulación emocional, en el establecimiento de relaciones inestables, conflictivas con los otros, elevada impulsividad, conductas imprudentes, pudiendo incluir atolesiones e intentos de suicidio, a veces con un desenlace fatal, así como el abuso de tóxicos. Todo ello afecta negativamente a todas las esferas de la vida de la persona y genera también una importante preocupación, emoción y malestar en el entorno social y sobre todo en las familias. En este encuentro hablaremos sobre el TLP, cómo afecta a la persona a lo largo de su vida, la importancia de su detección, la atención a la persona y sobre todo además contaremos con una persona que lo ha vivido en experiencia propia y lo podrá compartir con nosotros. Os presento a uh, los tres ponentes que hoy nos acompañan, el doctor Marc Ferré Binardey, psiquiatra, es jefe de sección de la hospital de hospitalización del Servicio de Salud Mental y coordinador del programa TLP del Hospital Universitario Vallebrón. Seguidamente nos hablará Natalia Calvo Piñeiro, psicóloga, adjunta de Psicología Clínica en el Servicio de Salud Mental y coordinadora de Psicología en el programa TLP de también el Hospital Universitario Vallebrón. Y finalmente cerraremos la formación con Natalia Castaño Rodríguez, persona con experiencia propia, socia de la Asociación Sociocultural de Radio Nicosia. Sin más preámbulo, les voy a dar la presentación, la palabra a mi compañero, el doctor Ferrer, sin antes animaros a todos, a todos los participantes, a que seáis muy activos y muy participativos en el chat, con preguntas, con reflexiones, que podamos compartir al final de la sesión. Sin más, doy la palabra al doctor Ferrer. Gracias. Hola, buenas, buenas tardes. Gracias, doctora, que están por, por por invitarme a, a formar parte de este webinar, eh, hablar sobre el trastorno límite de personalidad. Es un trastorno con el que llevo trabajando desde hace ya bastantes años, más de 15, investigando y haciendo docencia y, y bueno, eh, yo creo que es una buena oportunidad para hacer partícipe a a todos los que están aquí, de, de yo diría que uno de los grandes, digamos, avances en el conocimiento del trastorno límite de personalidad que se ha producido en los últimos años, evidentemente avances que se traducen a en, en, en mejoras en el tratamiento, eh, como es el, el diagnóstico precoz, ¿no? el hecho de que finalmente pues haya prácticamente ninguna duda eh, en relación a la, a la validez de, del diagnóstico del trastorno límite de personalidad ya en la adolescencia, que es cuando debuta y que, eh, como he puesto en, en, en una diapositiva que ahora les, les mostraré, pues eh, podríamos decir que el trastorno límite de personalidad es un trastorno del adolescente y de la adolescencia y que en algunos casos evoluciona y persiste en la edad adulta. Es decir, cambiando un poquito ese, ese, esa idea ¿no? del trastorno límite como un trastorno al adulto. Voy a compartir una, mi presentación. Son pocas diapositivas un poco para, para acompañar mi, mi, mi breve presentación. ¿eh? Esto es lo que les comentaba. Un poco la idea de este trastorno como algo que debe, puede y debe ser diagnosticado, evidentemente, si existe eh, en la adolescencia ya que es una oportunidad de, de hacer una, una intervención precoz y evitar pues, todo aquello que sucede en esos trastornos que evolucionan a lo largo de la vida, que es eh, complejidad. ¿eh? Es decir, el, la adolescencia, el diagnóstico precoz, nos ofrece la, la posibilidad de hacer un diagnóstico, y de hacer un tratamiento, podríamos decir que menos complejo, ¿eh? aunque sabemos que a esta edad ya puede haber unas, unas secuelas importantes a nivel de funcionamiento psicosocial. En esta diapositiva, que puede parecer muy compleja, eh, se resume un poco todo lo que hoy en día sabemos sobre la, el desarrollo del trastorno límite de personalidad. Sabemos que el trastorno límite parte de una predisposición biológica, de una base genética, sobre la que eh, inciden una serie de, de aspectos ambientales, de estresantes ambientales, de traumas o no traumas, estresantes podríamos decir, que inciden en momentos clave del desarrollo del sujeto, como sería la infancia, la primera adolescencia, y hace que esas, digamos, esas primeras manifestaciones del trastorno, esencialmente en un niño con dificultades para regular las emociones o para tener unas relaciones interpersonales estables, con deficiencia, a lo que llamamos en, en la cognición social, pues, uh, pues la, la incidencia de estos, de estos estresantes ambientales sobre estos niños y niñas con, con esa vulnerabilidad, con esa vulnerabilidad hacia, hacia estas de, a estas, a estas deficiencias, pues acaben estructurando, consolidando en la adolescencia unos rasgos, eh, podríamos decir unos rasgos de unos fenotipos asociados, asociables al trastorno límite de personalidad, como serían claramente esa desregulación emocional ya muy marcada, esa impulsividad, esas dificultades relacionales cada vez más estructuradas y que poco a poco se irán consolidando hacia, eh, digamos, el trastorno límite plenamente manifestado, al final de la adolescencia e inicio de la edad adulta. Por lo tanto, es obvio que todo lo que sea el diagnóstico temprano evita pues eh, o permite un abordaje más aparentemente más sencillo o menos complejo de lo que sería el abordaje en la edad adulta. Eh, lo que sabemos, eh, lo que les eh, explicaba ahora mismo, es, es eso, ¿no? Es decir, lo que sucede en la adolescencia es que el sujeto que tiene todas estas dificultades para regular emociones para relacionarse, cuando lo que recibe del entorno es, digamos, un refuerzo negativo, una, una, digamos, no se corrigen adecuadamente estas dificultades, pues lo que acaba haciendo el sujeto es integrando estos rasgos de personalidad en, en, en, en su propia identidad. Es decir, eh, tengo unas dificultades para controlar las emociones, por lo tanto, es, es, es que soy malo, ¿no? Y soy malo o soy mala persona o tengo, eh, tengo digamos, eh, sí, tengo esta identidad. Eh, la, mi identidad va asociada a este rasgo de personalidad desadaptativo, ¿no? A esta desregulación emocional, por ejemplo, o a esta impulsividad, ¿de acuerdo? Es decir, va gestándose aquello de que yo soy un TLP, cuando hoy en día sabemos que nadie es un TLP la gente padece un trastorno límite de personalidad como la gente padece un trastorno depresivo como la gente padece no, tiene, no es una hipertensión arterial sino que tiene una hipertensión arterial lo que pasa es que la adolescencia eh, también ofrece la, la opción evidentemente de que trabajando con el entorno y trabajando intensamente con el entorno del sujeto de, de la persona que tiene estas dificultades del mismo modo que se estructura el trastorno límite de la personalidad se puede evitar esta estructuración o quizás pues desarrollar otro tipo de trastornos más fáciles de tratar sabemos que el trastorno límite de la personalidad en la adolescencia se puede manifestar plenamente tal como se manifiesta el adulto diríamos que incluso en la adolescencia es cuando cuantos más síntomas cuantos más rasgos del trastorno se manifiestan lo que sabemos lo que es más característico de las primeras formas en las cuales las primeras manifestaciones del trastorno límite en la, en la gente joven eh, son, um, es, es, son en, es muy centrados a, en esta desregulación emocional, en esta hiperreactividad, podríamos decir, emocional. ¿En respuesta que En respuesta a un estresante uh, ambiental, a un conflicto interpersonal. Es decir, son, uh, son personas eh, que viven peor eh, el estímulo relacional negativo. Es decir, a mí tampoco me gusta quedarme que al margen de, de una relación, que no cuenten conmigo. Esto me genera en mí una emoción negativa, pero quizás en las personas que padecen un trastorno límite de personalidad, esta respuesta emocional negativa es mucho más intensa y no solo, esta, no solo esto, sino que se mantiene en este hiperarousal, este estado de hiperactivación negativo, durante, durante tiempo. ¿Qué sucede? Que, claro, eh, eh, las personas cuando estamos en esta situación de tensión no nos podemos aislar del resto de estímulos que suceden a nuestro alrededor y muchas veces lo que sucede a nuestro alrededor es más estímulos negativos. Vienen personas que nos nos preguntan, nos insisten, nos agobian, ¿de acuerdo? Si estamos aquí, en esta curva azul, pues eh, lo que sucede es poco o nada. Si estamos aquí, lo que sucede normalmente es que se produce un desbordamiento, lo que conocemos como disociación, esa situación de, de, de, de emocionalidad extrema que muchas veces conduce pues, a las manifestaciones clásicas, que son las autolesiones, que son conductas básicamente centradas en, para o con el, que, que tienen como objetivo calmar este malestar emocional. Evidentemente, una persona que vive en ese sube y baja permanente eh, vive o acaba, digamos, teniendo una imagen de sí mismo, pues, Uh, justa, auto, digamos con una, con una autoestima baja, lo que los hace o los convierte en personas pues, que tienen dependencia, van construyendo esa identidad de sí mismas, con lo cual acaban siendo muy dependientes del, del entorno y por lo tanto más vulnerables a, a volver a repetir esta vivencia tan negativa del estresante ambiental uh, social. ¿De acuerdo? Sabemos eh, Hoy en día sabemos que es un trastorno casi igual de prevalente en la adolescencia que en la edad adulta, casi igual de inestable, que antes se decía no podemos diagnosticar un trastorno límite de personalidad en la adolescencia porque la adolescencia se caracteriza por eso, por la inestabilidad, pero es que el diagnóstico de TLP también es inestable en la edad adulta, con lo cual no es un argumento suficiente. Eh, sabemos que pues bueno, que, que tiene una, una consistencia y, y importante en el diagnóstico, el diagnóstico de la adolescencia y por lo tanto no tiene ningún sentido no hacerlo. Eh, en los últimos años se han desarrollado terapias eh, con evidencia científica, terapias muy especializadas para tratar el trastorno límite de personalidad en el adulto y que con los, eh, los últimos años ante todo, ante la avalancha de evidencia científica a favor del diagnóstico, las ventajas del diagnóstico y evidentemente del tratamiento precoz en la adolescencia, todas estas terapias o la mayoría de ellas se han adaptado y han hecho versiones para tratar el trastorno límite en la adolescencia. También se han racionalizado el uso de, de fármacos. ¿eh? Sabemos que este es un gran problema en el, en el trastorno límite de personalidad. Son pacientes polimedicados, son pacientes que utilizan o están recibiendo muchísimas medicaciones que en realidad o no necesitan o ya no necesitan y que han mostrado poco uh, o ninguna evidencia científica en relación al tratamiento, a los beneficios de, de, de, de ser utilizados en el, en el trastorno límite de personalidad. De todos los fármacos, los que han mostrado una mayor evidencia científica son los antipsicóticos atípicos, de nueva generación, a dosis bajas. Si tenemos que escoger alguno, serían estos fármacos y no para tratar el trastorno límite de personalidad en general, sino para tratar eh, todos aquellos síntomas, todas aquellas dificultades relacionadas con la desregulación emocional y con la impulsividad. El resto de fármacos tienen poca evidencia científica, puesto que la oxitocina, como un poco como el, el, el avance de, de también eh, recordarles que eh, estamos investigando en, en tratamientos farmacológicos para el trastorno límite de personalidad, la oxitocina, en concreto, se está investigando como medida para poder mejorar las habilidades relacionales, la sociabilidad, eh, por ejemplo, hay evidencias, algunas evidencias en relación al, a los beneficios que pueden tener algunos fármacos relacionados con el sistema opioide para conseguir mejorar el autocontrol y evitar las autolesiones, por ejemplo. Y por ejemplo, en concreto, nosotros en el hospital estamos haciendo ahora un ensayo clínico con un fármaco muy novedoso, el Bacidemstat, de un fármaco sin ningún efecto secundario a nivel del sistema nervioso central y que muestra unos resultados muy prometedores para mejorar el autocontrol o la regulación emocional y la agresividad. Pero insisto, todos estos fármacos son, como yo llamo, digamos, muletas para ir a hacer la rehabilitación, porque el tratamiento de elección, la rehabilitación, lo que permite que el paciente pueda recuperarse y pueda, digamos, adquirir unas habilidades que le permitan, eh, digamos, funcionar en el, en el entorno donde vive, pues es la, la psicoterapia. También hay otros tipo de otras investigaciones con otros tratamientos no farmacológicos, tratamientos biológicos no farmacológicos, como la estimulación eh, magnética transcraneal, la estimulación eléctrica transcraneal. O sea, transmitirles que eh, se está avanzando muchísimo, queda muchísimo por hacer, pero yo creo que podemos ser moderadamente optimistas. Yo creo que aquí... Uh, por tiempo y por lo que les quería contar, estas cuatro pinceladas ya, ya, me podría, ya me podría quedar. Bien, muchísimas gracias. Muy interesante. La verdad que surgen muchas dudas y en el chat se van eh, haciendo muchas preguntas. ¿no? El tema es esta inestabilidad en el diagnóstico, la elevada comorbilidad verdad y, uh -huh. y, y los retos en el tratamiento farmacológico y sobre todo en el no farmacológico. Muy bien, después lo, lo hablamos. Gracias. Perfecto, Esther. De nada. Sí, damos palabra ahora a nuestra compañera Natalia Calvo Piñeiro, ella psicóloga, y nos va a dar una pincelada sobre, sobre el abordaje psicológico, ¿verdad? Sobre eh, intervenciones, recomendaciones, red, ¿no? Que po cómo podemos ofrecer ¿no? ese, ese espacio de, de cuidado y de atención especializada. Así, Natalia Calvo, cuando quieras. Gracias, Esther.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 hacer una buena educación sobre el uso de las redes. Bien, y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias, sí. Sí, es importante esta visión desde todos los ángulos, ¿verdad? Desde, desde dentro de la consulta, pero también qué pasa antes en la prevención, en la detección, ¿no? En la escuela. ¿No? Y, y, y lo delicado que es, muchas mamás o papás de jóvenes que seguramente nos están viendo, ¿no? Compartirán ese, el no quiero ir, el para qué, él no voy más, ¿no? Y que eso también sea motivo de conflicto, ¿no? Donde se van juntando muchas veces. ¿no? apareciendo incluso otra, otra patología asociada, ¿no? trastornos de conducta alimentaria. Se va mezclando todo y se va haciendo ¿no? cada vez más difícil poder abordarlo. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Doy paso a nuestra compañera que quizá lo podrá explicar de una manera ¿no? eh, con voz propia, ¿no? desde, desde el otro lado, que cada vez es menos el otro lado. ¿no? Es una persona que, que lo vivió, que lo vive, que tiene una experiencia para contarnos con todas las dificultades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 Y, perdón, y he de decir que estoy muy nerviosa porque para mí me está removiendo muchas cosas esto y claro, bueno, estoy muy emocionada claro. y gracias por esto, gracias. Muchísimas gracias a ti, la verdad que transmites optimismo, ¿no? Eh, situaciones que a veces son ¿no? muy pesimistas habitualmente, ¿no? En un manejo a veces muy tóxico, como decías, ¿no? Creo que es importante el tema de la ayuda mutua, ¿eh? Eh, eh, personas, ¿no? con experiencia propia con, ¿no? en primera persona, sois claves también para tirar, ¿no? y hacer anclajes en grupos de apoyo. ¿no? Ay, no, no, no. para que, que este mensaje vaya calando. Y otro, otro tema importante que también ha salido aquí es el tema de la continuidad, de la continuidad, ¿no? la continuidad de, de la atención, el tener personas de referencia también entre los profesionales. ¿no? Ahora, ahora abrimos debate y salen muchas preguntas ¿no? respecto a esto, ¿no? sí, eh, dónde a dirigirnos, ¿no? a veces la continuidad de cuidados desde la edad adolescente al paso a la vida adulta. Ahora tenemos por delante como 10 minutos de, de, de preguntas las voy, las voy dirigiendo un poquito a cada uno de vosotros según cómo han ido llegando al chat. La primera es dirigida al doctor Ferrer, que nos preguntan qué relación hay entre las situaciones de maltrato a menores y su posterior desarrollo del trastorno límite. Gracias. Eh, bueno, es una relación, no podemos hablar de una relación causa-efecto, esto sería muy, muy contundente, pero sí que es verdad que hay una una agregación importante, es decir, hay, hay una relación, un aumento del riesgo, es decir, aquellos que han, que han padecido eh, traumas de esta intensidad en la infancia, en la adolescencia, sabemos que pueden ver comprometido ¿no? todo su proceso madurativo y, y, y empezar pues, a, a manifestar clínica propia del trastorno límite de la personalidad en relación a este hecho. Sabemos, sin embargo, que no se produce en todo el mundo, es decir, hay ese ese modelo que llamamos nosotros de diátesis-estrés, que existe, eh, hay una, debe haber una vulnerabilidad previa, no una vulnerabilidad genéticamente determinada. Sigo, sigo abriendo la mirada aquí al doctor Ferrer y al doctor Calvo, que nos preguntan, teniendo en cuenta la importancia que también tienen los factores ambientales y sociales en el desarrollo del trastorno, ¿podrían resultar? ¿no? La sesión se ha, se ha orientado al área más ¿no? de terapia individual, pero nos preguntan el manejo como terapias como diálogo abierto, en el caso de la psicosis. Sí, vale. Si sí, Nos preguntan si otras terapias, aparte de las individuales, o otros enfoques de tipo sistémico, o incluso las terapias de di diálogo abierto eh, uh -huh. se, de psicosis, ¿no? si hay experiencia o se podrían también establecer en las personas con trastornos límite. A ver, la, las terapias que, que, que hemos presentado, no, no son terapias individuales todas ellas, ¿eh? ah, uh -huh. la terapia de la DBT incluye eh, tratamiento grupal también. Uh -huh. ¿sí? ah, yo desconozco esta esta que me comentas, ¿eh? nosotros normalmente trabajamos con terapias más basadas en la evidencia uh -huh. y esta no, no, no la conozco porque no, no, no, la, no la utilizamos habitualmente. Uh -huh. Nos movemos uh -huh. con este tipo de terapia ¿no? mucho más focalizada en el tema del TLP. Entonces uh -huh. no, no puedo darte demasiado... esta horas. es más en el trabajo con psicosis, la de diálogo abierto. Sí. No, sin embargo vale. disculpas, sin embargo y sí que a nivel terapia familiar sistémica sí que ha mostrado evidencia en el tratamiento del trastorno límite de personalidad ¿eh? o sea que es otra opción ¿eh? quizás uh -huh. lo que ha presentado Natalia es lo que tiene más evidencia científica pero existen otras otras disciplinas psicoterapéuticas eh, que bueno que también tienen su evidencia entre ellas la terapia familiar sistémica, la terapia basada en esquemas, eh, la terapia eh la terapia cognitivo analítica uh -huh. Sí, Yo supongo que hay muchas preguntas de las familias, ¿no? Que nos preguntan a todos en este caso, de qué manera se incorporan las familias en el tratamiento y cómo pueden ayudar a las familias, a los adolescentes que no presentan rasgos de TLP, pero que no lo reconocen y, no aceptan, y que no aceptan hacer la terapia. Y cuando son adultos, ¿cómo podemos ayudar desde este espacio, desde el no, a estas familias en que las, las personas se... Mira, mira... Ah, Eso es un gran reto, ¿no? Eso es la puerta de sí, urgencias, sí, ¿verdad? Sí. De, de hecho, lo que comentábamos antes, ¿no? Uh, la mayoría de las terapias que trabajan con, con un perfil de pacientes más jóvenes intentan incluir, de una manera o de otra, ¿no? La presencia de los familiares, porque es muy importante entender el trastorno, ¿no? Por parte de la familia. Desde conceptos tan, tan, tan clásicos o tan, tan aceptados como el tema de la validación, es decir, muchas veces el adolescente TLP tele, tele, o en el debut del trastorno, ¿no? se puede sentir un paciente muy poco validado. ¿no? Entonces, Ajá. hacer participar las familias en, en, en, esta, en este tratamiento psicoterapéutico es imprescindible, te diría. Ajá. Es imprescindible. El no lo tenemos siempre de entrada, entonces, uh, bueno, muchas veces ya no hace falta, ¿no? Um, no se pueden entrar los, los, los familiares o no, sino intentar eh, psicoeducar al paciente, ¿no? en este caso al okay. adolescente, para que entienda de alguna manera, para que, que sepa que él no lo está pasando bien, lo está pasando muy mal. Y que okay. puede haber otra manera de vivir la vida, ¿no? puede haber otra manera de intentar sentir las emociones. Hemos okay. de trabajar mucho desde la psicoeducación y desde la motivación del adolescente. Okay. Esto es una parte muy, muy fundamental para que él pueda tener una parte activa en el tratamiento. El adolescente siempre ha de ser una, un elemento muy activo uh -huh. en terapias. Sí. Yo, yo añadiría a lo que hablaba, a lo que presenta Natalia. Que estoy, como puede ser de otra manera, trabajamos juntos. No puedo estar más, más de acuerdo. Eh, siempre decimos aquello, ¿no? Yo me escuchaba a mí mismo diciendo: la adolescencia es una oportunidad para hacer tratamientos más menos complejos. Bueno, esto es relativo, ¿eh? porque el adolescente o la persona joven tampoco tiene el cerebro preparado ¿no? para, digamos, hacer un trabajo psicoterapéutico de la profundidad que, puede tener, que puedes hacer con una persona adulta. Eh, tiene que ser, ser terapias, pues, más, pues seguramente más, más sencillas, más estructuradas y, sobre todo, lo que comentaba Natalia, que sean divertidas y que, ¿no? que, que rompan un poco esta dificultad que va ahí, no, no la persona que tiene el trastorno límite, sino va, va ligado a la propia juventud, ¿no? que es, pues, evidentemente uno se aburre más rápido de, ¿no? de estas terapias que son hasta cierto punto repetitivas ¿no? y no, con lo cual es comprensible que, que, que la adherencia sea más baja si no nos lo curramos un poco y las hacemos más, más divertidas. Es una, es, una, es una realidad y de hecho, pues, es un uh -huh. punto importante. La, la familia, evidentemente, si, pudiéramos, si tuviéramos más recursos, yo creo que la familia en la edad adulta también tendría que formar parte de, de la terapia, ¿no? Pero pasa o que, al final nos encontramos con recursos tremendamente limitados, ¿no? Ajá. Y creo que Natalia Castaño también quería añadir algo, pobre que, que está. A ver. Bueno, yo lo que creo que lo importante, bueno, lo he dicho antes, eh, que lo importante es un círculo. O sea, es muy importante la familia y en caso no que tenga familia, pues los tutores. Pero crear un círculo es muy importante que vayamos todos de la mano. Vayamos a Aquí se sale, o sea, hay que tener, y sobre todo entender una cosa, o sea, reconocer que tienes el problema. Si sí, tengo TLP, yo, yo cuando me, a mí mi, mi psiquiatrámico, tienes TLP, lloré, me enfadé, eh, incluso rompí un cojín. Y digo, ¿cómo voy a tener un TLP si no me drogo en mi vida? Pues, lo, pero tienes, vale. Eh, eh, y cómo, y ahora ahí, o sea, cuando integré, o sea, cuando integré que tenía el TLP, digo, bueno, vale, ahora, ¿cómo empiezo? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo hago para ponerme bien y qué recursos tengo? ¿Qué me ofrece la sociedad? ¿Qué me ofrecen los médicos? Vamos a buscar alternativas. Y sobre todo es muy importante seguir el tratamiento a rajatabla. Y lo que digan los amigos no son amigos, porque los amigos de verdad te apoyan. La familia, la gente que te quiere te apoya. Y ande yo caliente, ríese la gente. En ese sentido es psicoterapia y trabajo con el profesional y familia. Y lo demás mm. viene solo. Viene solo. Es muy importante ponerse bien y comer muy bien, comer es muy importante, comer bien y tener una disciplina, porque esta enfermedad consiste en la disciplina, en horarios, en comidas, a tal hora me levanto y aunque y, y es muy importante y que gracias a Dios ahora con lo que se está haciendo se puede conseguir, porque cuando yo empecé era incluso gente más mayor era mucho más complicado porque no había estas webinars, o sea, tenías que buscarte tus alternativas y yo tuve más suerte porque yo entré en Yoya, entré luego en recursos que me ayudaron bastante, ¿vale? Pero es muy importante la disciplina y la constancia. Y ande yo caliente, ríase la gente. Y los demás que se callan. Así es, así es. No, no. El mensaje es... En esta línea que dice la Esther, que apunta sí. Natalia, ¿no? es muy importante, ¿no? El, el proceso que ella describe primero como la no aceptación, ¿no? El rechazo uh -huh. ¿no? De, de, del diagnóstico y esa expresión más de la, de la rabia o de la ira y después cómo llega la fase de la aceptación, ¿no? Entonces, la aceptación muchas veces se llega a través de la, de la psicoeducación, ¿no? De, uh -huh. a, de ayudar ¿no? A, al paciente a entender cuál es el problema, cuál es la dificultad. Siempre validando, siempre validando. Sí, sí, uh -huh. sí es muy importante. Es muy importante sobre todo... Y más que nada, cuando eso, o sea, sobre todo es muy importante acompañar muy bien al, al adolescente, porque está en un momento, o sea, no vas a hacer lo que, o sea, claro, los demás, pues yo me quedé, yo quería, yo me quedé, que quería ir a la universidad, que quería, yo me quedé muchas cosas que, que, que no pude hacer, incluso yo quería ser madre, no he podido ser madre. Pues con la ayuda de los psicólogos y de la, y de la psiquiatra me encauzaron para salir adelante y buscar mi propia vida, mi propia vida, y ahora, pues, a, ahora, pues, eh, estoy en Radio Nicosia, estoy en un proceso, y me gusta mucho, o sea, a veces, la gente, no es lo, o sea, a veces la vida no es lo típico, a veces son alternativas, y, sí, que nos ha pasado esto, y es un rollo, es un fastidio, pero buscar la alternativa de la vida, agarraros sí, sí. a la vida, y a, a, la, a la vida, y a los profesionales, y a las terapias, y a las familias, y a la gente que os quiere bien, Sí. Y ande yo caliente, ríase la gente, que ese es el lema de hoy. Ande yo caliente, ríase la gente. Estar nosotros bien. Sí, yo creo que al... sí. sí. sí. Totalmente de acuerdo, Natalia. ¿no? Y, y en esa fase en que uno puede ya comprometerse con su, con su estado, con la petición de ayuda y ese seguimiento, ¿no? Se van generando en el debate más preguntas desde, la, desde el enfoque, ¿no? Pues eso, desde, como decía Natalia, desde la edad más infantil, desde las escuelas, desde la integración laboral y las dificultades en la integración laboral, dudas en relación a alternativas al tratamiento farmacológico y a la psicoterapia. Pero bueno, en fin, no podemos, tenemos un tiempo limitado. Nos quedan tres minutos de este, de este webinar y yo os pediría a todos los ponentes que nos hagáis una conclusión de, de un minuto a modo, en formato tweet, ¿no? De, de, de qué nos debemos llevar ¿no? a casa en el recuerdo de, sobre sobre este trastorno y los retos que nos presenta. Doctor Ferrés, ¿quieres? Bueno, es, en resumirlo un tweet. todo en un, en un tuit es complicado. Pero bueno, es yo digo, insistir en, en algo muy muy básico. Es que el, el trastorno límite de personalidad es un trastorno del desarrollo. Y como todos los trastornos del desarrollo, eh, debe ser tratado lo antes posible. No tiene ningún sentido uh, pensar que es necesario llegar a la edad adulta. Es decir, eh, tenemos más uh, evidencia, tenemos muchísimas evidencias como para, para, para, para, no, para tratarlo lo antes posible, porque si esperamos mucho al final, lo único que sí. hacemos es que la cosa se complique. Uh -huh. Por lo tanto, es, mi tweet sería este, ¿no? El trastorno sí. límite de personalidad es un trastorno del desarrollo. sí uh -huh. Muchas gracias, muchas gracias. Natalia, Calvo. Pues mira, yo en la línea de lo que hemos ido hablando ¿no? esta tarde con el webinar sobre las intervenciones terapéuticas ¿no? y sobre la aparición del TLP, ¿no? la, la posibilidad de diagnosticarlo de una manera precoz, yo diría que es importante ¿no? adaptar y desarrollar ¿no? o diseñar uh, estrategias terapéuticas muy, muy dirigidas a, al, al TLP en su debut en la adolescencia. Gracias. Natalia. Bueno, pues yo mi mensaje, bueno, nuestro mensaje es que se siga el tratamiento, ande y yo caliente a la gente y de esta se sale, pero con mucha disciplina y agarrándose, y con mucha disciplina, con disciplina, ande yo caliente y siguiendo el tratamiento, se sale adelante, se puede salir. Muchas gracias. Pues totalmente de acuerdo, al menos hay que seguir en esa lucha, ¿no? en ese objetivo de poder también compartir el conocimiento con el rigor que se ha hecho hoy, ¿no? tanto a nivel científico como a nivel de, ¿no? de, de experiencia, ¿no? que eso quizá lo incorporamos como, como nuevo ¿no? en el poder compartir ¿no? las dudas entre iguales en, esta, en estas fases tan duras ¿no? de, de los adolescentes y adultos jóvenes. En fin, muchísimas gracias, excelente. Gracias a todos los asistentes por compartir este espacio y continuamos. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.